Hola, muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a Crossover de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento de Guanajuato y Cataluña. El encuentro de las principales capacidades y superpoderes de ambos ecosistemas para fomentar la innovación como estrategia para impulsar el desarrollo tecnológico en el sector empresarial. Agradecemos a la delegación de Cataluña en México por acercarnos líderes de tan alto nivel y hacer posible este encuentro. Escuchemos un mensaje de la voz de su delegado, Jair Tabán. Hola, buen día desde Mexic. Uh, Buenas tardes, uh, buena tarde a Cataluña. Buenos días a todos. La verdad es que estamos muy contentos que desde la delegación poder hacer este evento uh, con Guanajuato. La idea es empezar a hacer estos diálogos entre Cataluña y, y, el, y el estado de Guanajuato para poder ir explicando qué trabajamos en temas de terrorismo, revolución 4.0, uh, fintech, toda una serie de eh, eventos y temáticas que para todos nos interesa muchísimo. La verdad, estamos muy contentos de poder crear este vínculo entre estos dos estados y eh, que será el embrión de muchos, muchos eventos más. La verdad es que muchas gracias, estamos muy ilusionados y sin más creo que debemos de dar las gracias a Luis Junca que nos va a acompañar por parte del Gobierno de Cataluña, a Antonio Reus por parte de Guanajuato eh, y... Pues que disfruten mucho este evento y, como decía, será el primero de muchísimos más. Muchas gracias, muchas gracias. Una fuerte abrazada. Muchas gracias, Yair Daván. Y, bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. En primera instancia está Luis Llanka, director de Innovación y Emprendimiento del Gobierno de Cataluña, y Antonio Reus, director general de IDEA-GTO, quienes compartirán con nosotros precisamente cuáles son los superpoderes, de sus ecosistemas y cómo aprovecharlos para detonar el potencial y potenciar tu idea de negocio. Eh, a continuación, escuchamos a Luis Yanka Luis Yanka es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un máster en ciencias políticas y cuenta con MBA en la School of London School of Economics. Fue consultor en importantes firmas como Everest y Deloitte. Trabajó en el Parlamento Europeo como asesor político y también participó como jefe del Gabinete del Parlamento de Cataluña y fue director de la Oficina de Vicepresidente y Consejero de Economía de la Generalidad de Cataluña. En 2018 inició su responsabilidad con, como alto cargo del Gobierno de Cataluña como Director General de Promoción Económica, Competencia y Regulación, trabajando para fomentar el crecimiento y la competitividad de la economía catalana y gestionando los fondos estructurales de la Comisión Europea que recibe Cataluña. En 2021, su actividad se centra en el ámbito empresarial en el Departamento de Empresa y Trabajo, donde es el Director General de Innovación y Emprendimiento. Bienvenido, Luis Yanka. Eh, a continuación tenemos a Juan Antonio Reus Montaño. Eh, él es doctorante en la Administración con enfoque en innovación aplicada por la Universidad Iberoamericana de León. Realizó estudios de maestría en gestión estratégica de negocios en la Universidad de La Salle Bajío, de la cual fue titulado comisión Honorífica. Entre su amplia experiencia profesional se destaca el obtener los siguientes nombramientos: Director del Parque Innovación Agrobiotec, el hub de innovación más dinámico en ciencias de la vida. Eh, fue presidente del Consejo de Administración de la Red Guanajuatense de Parques Tecnológicos y de Innovación Nova Era. Fue director del Parque Tecnológico 100 y director del Instituto de Emprendimiento Eugenio García, ambos del Tecnológico de Monterrey Campus León. Líder del área de Marketing, Investigación y Desarrollo para Kraft, Heinz Company, División de Food Service, entre otros. Es conferencista nacional e internacional en temas de negocios, emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica. Y desde septiembre del 2020 fue nombrado por el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, como Director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato, IDEA-GTO. Pues bienvenidos a este panel. Gracias. Muchas gracias, estimado Gabriel. Saludar con, con mucho gusto también a nuestro amigo Luis Yuncal eh, por esta participación, por estar eh, sumados hoy, hoy con, con, con nosotros aquí en IDEA y aprovecho de manera muy breve para abrazar a la distancia y agradecer la, la confianza y esta buena voluntad de nuestros amigos porque esos son a, a, a Leir Daván, como delegado del gobierno de la Generalitat de Cataluña en México, al equipazo que también lo acompaña, que es Marque Reis, y a Carlos Rodríguez. este La verdad, un corazón puesto en esta iniciativa, una iniciativa de largo plazo eh, en esta cuestión de integración de largo plazo, no en materia de ecosistemas trabajando juntos. Reiterarte, Luis, eh, estás en casa, estamos en, en casa eh, juntando y haciendo puentes, ¿no? Eh, con, con mucho gusto de participar hoy. Bueno, y le damos entonces la, la bienvenida y la palabra a, a Cataluña para trazar sus reflexiones principales. Adelante, Luis Juncar. Vale, pues, muy bien, uh, buenos días aquí en México, uh, aquí son, estamos ya terminando la tarde y por tanto, buenas tardes aquí en nos está escuchando desde Cataluña. Yo, para, bueno, aparte de agradecer a la tarea que hace la delegación del gobierno en, en México, promoviendo este tipo de intercambios que me parecen súper interesantes por ambos uh, lados, uh, también quería agradecer a, a, a los representantes del, del gobierno de Guanajuato y, en general, a, a toda la gente que está detrás de esta organización. Y simplemente yo voy a intentar hacer una primera reflexión rápida. De, no, no quiero alargar largas más de 10 minutos, para hacer cuatro pinceladas sobre lo que creo más destacable que, que tiene Cataluña en, en términos de innovación. Creo que, que la innovación no, no, no se explica por, uh, por sí sola, no, no es un fruto de la nada, sino que es fruto de, del sustrato que hay por debajo y que, que es uh, los pilares que hay debajo de un país o de una región como, como Cataluña. Y yo lo que quería es explicar brevemente cuáles son, a mi, a mi parecer, esos ese sustrato esos pilares sobre el cual se sustenta la economía catalana y, por lo tanto, también la, la innovación que pretendemos desarrollar. La, la primera idea que quería um, constatar sobre Cataluña es que hay, ya hay una historia muy importante que nos hace como somos, es decir, uh, la tradición industrial catalana uh, se remonta como mínimo hace tres siglos y fuimos ya una de las regiones en que la Revolución Industrial primero tuvo una envergadura importante, seguido de Inglaterra. Por lo tanto, la tradición industrial en Cataluña, la tradición obrera en Cataluña, tiene un arraigo que se remonta a siglos atrás y esto nos ha llevado hasta nuestros días con una profunda vinculación a la industria, a la empresa, y a la idea de, de trabajar, de, de esforzarse, y creo que esto uh, es un activo que todavía tenemos hoy, que queremos impulsar y que no es menor, es decir, uh, tener una cultura arraigada en el pasado sobre el esfuerzo empresarial, el compromiso, el riesgo incluso, creo que esto nos da un ADN, una cultura importante a la hora de afrontar el futuro, y a la hora de, de afrontar los retos que conlleva la globalización, y uno de ellos es casi la obligación de innovar, ¿no? Por lo tanto, esta, esta cultura empresarial creo que es, que es uh, digna de, de mencionar. Creo que aquellos países que, que la tienen, la tienen que, que mejorar y, o mantener, y aquellos que quizás no la tienen tan arraigada uh, deben ser con, conscientes de que, como, uh, que el sustrato cultural es muy importante a la hora... De, ...de intentar progresar a la hora de intentar crear valor y riqueza en, en, un, en un territorio. El segundo valor que quería destacar o resaltar de la economía catalana es que es muy diversa. Y esto creo que en términos de innovación, de innovación es muy importante. Aquí tenemos grandes empresas, fruto de, de la buena conexión de Barcelona y fruto también de, de la visión cosmopolita de la buena conexión que tiene Barcelona con el mundo en general y por lo tanto hemos sido capaces de uh, atraer a empresas importantes aquí al mismo tiempo tenemos muchísimas uh, pequeñas empresas familiares que son las que tienen más arraigo en el país las que tienen una, una estabilidad más más clara y es que son o han sido también el, el uh, ...núcleo de la fuerza de la economía catalana, digamos. Tenemos también a la par de estos dos tipos de empresas... Una, una, ...un porcentaje muy elevado de pymes y de, de autónomos... ...que son también una parte fundamental de la cultura empresarial catalana. Y luego, por, por terminar, hay una emergente, uh, un, un emergente grupo de startups... ...que son empresas uh, jóvenes de base tecnológica con una clara vocación de innovar, de tener modelos de negocio disruptivos y con también una clara vocación de crecer y de tener impacto global. Y nos parece que esta combinación de, de distintos tipos de empresas que también están en distintos tipos de sectores, en Cataluña hay una diversidad de sectores bastante... Uh, rica en el sentido que no hay un sector predominante y por lo tanto no es un monocultivo económico, sino todo al contrario, es una, una economía muy diversificada. Y esto, como decía antes, en términos de innovación creo que es una gran oportunidad, porque nos parece que justamente muchos modelos de innovación se basan en el siglo XXI a, a, en la capacidad de crear negocios de, y de modelarlos y de, de, de adaptarlos a negocios que quizás quizá son paralelos, que quizás son adyacentes, pero que no están dentro del mismo sector. Y que justamente lo que hace la globalización en la tecnología es capacitar estos puentes entre sectores y entre modelos de negocio. Y por lo tanto, tener una economía con muchos actores que se, que se especializan en en un abanico amplio de sectores, nos parece que es una fuente de oportunidades y no al contrario. Para complementar este, estas dos pinceladas que es la cultural y esta diversidad empresarial, hay una tercera um, base, una tercera cara de esta economía que también nos parece súper importante, que es la capacidad que ha tenido Cataluña en los últimos 25 años de consolidar un sistema de conocimiento y de, y de investigación, por lo tanto, un sistema de, de ciencia uh, que tiene un nivel uh, top mundial. Tenemos en Cataluña uh, varias universidades y varios centros de, de investigación que son capaces de publicar, por ejemplo, en revistas de primer nivel de, de muchos ámbitos, por ejemplo, el de salud. Esto hace pues esta cultura, esta diversidad empresarial y esta riqueza a nivel de investigación y ciencia que tengamos, nos parece, a tres de los cuatro pilares de la cuádruple hélice que, que dice la Comisión Europea a veces, que son fundamentales para hacer una economía a, innovadora. ¿no? Las empresas, eh, el sector del conocimiento... Um, y, y, y, está, y, lo, y los ciudadanos, cuando me refiero a la cultura. ¿Cuál es el elemento que, que me dejo para el final? Pues es uh, la administración pública. Y aquí es donde uh, nosotros reivindicamos que la administración pública debe tener no solo un papel um, de proteger y de, y, de, y, de, y de dejar que estos tres actores uh, hagan, sino también que de, activa, de forma activa la administración debe promover esa colaboración entre empresas, ciudadanos e instituciones. Y por lo tanto, cuando el gobierno, cuando la administración también se pone a trabajar con estos tres uh, actores, cuando se produce esta magia, digamos, de la cuádruple que, que hace que el barco avance, ¿no? cuando son estas cuatro palancas las que las que van coordinadas, nos parece que es cuando efectivamente podemos ver resultados. En este sentido, Um, ya voy acabando. Vemos algunos resultados muy positivos. Por ejemplo, a nivel de startups, esta semana uh, presentábamos los, lo, el informe que hacemos anualmente y hemos um, podido explicar con orgullo que tenemos más startups que nunca en Cataluña, que facturan más que nunca en Cataluña y que dan empleo a más gente que nunca en Cataluña. Y también, un, un otro dato muy significativo, es que uh, han sido capaces de capturar inversión extranjera en un volumen histórico. ¿no? Esto no es casualidad, es fruto de, de la colaboración entre estos cuatro actores que os comentaba antes y también de una política de intentar apoyar, acompañar y, y, y escalar estas compañías para crear un ecosistema que en los últimos 10 años ha crecido muchísimo y que mmm, tiene valor por sí mismo, por, por la cantidad de empleos que genera, por la cantidad de riqueza que genera y también porque es un sector, el de las startups, que nos ayuda a innovar en empresas grandes, en empresas uh, muy grandes y también en la empresa familiar. E incluso diría, y esto es, es, es casi un reto y ahora voy a ir a la parte de retos, Um, también ayudan a innovar a la, a la administración pública. Por lo tanto, uh, uh, lo que queremos es seguir viendo cómo el, el esquema de, de startups está, evolu está evolucionando favorablemente como punta de lanza de este vector de innovación que, es el, que luego um, traspúa o, o, o, o también afecta a las grandes empresas y a las pequeñas y a los autónomos, incluso a la administración. Y... Teniendo a la Administración Pública como palanca de cambio, como palanca para que estas cuatro bases de la innovación en Cataluña puedan colaborar. Y ya para acabar, uh, me parece que hay dos retos fundamentales que, que tenemos que, que saber uh, encarar en los próximos años. Uno es un dilema que, que creo que no es único en Cataluña, pero que hay países que lo tienen... Mejor solucionado. Aquí hemos estado muchos años, como os decía, cultivando un modelo de excelencia científica que nos parece que está muy bien y que estamos muy orgullosos de ello. Pero la investigación científica no es equivalente a la innovación. No es lo mismo y no, es, um, no está escrito que la investigación acabe trasladando sus frutos al mercado, a la realidad. Y esto nos parece que a veces no, no lo hemos tenido claro y lo que tenemos, hemos detectado en Cataluña es que tienen que haber más mecanismos para asegurar que hay una traslación, que hay una transferencia de conocimiento desde la ciencia de que, que hacemos en Cataluña hasta el mercado. Que las empresas puedan aprovechar esta investigación y que la administración también pueda aprovecharla para que se vea en número de puestos de trabajo, en calidad de los puestos de trabajo y en general en el bienestar de la, de la sociedad donde se hace esta investigación y que, por lo tanto, que financia esta investigación. Nos parece pues que, que hay que ir con cuidado a la hora de, de calcular la inversión en, en investigación, ciencia e innovación porque los conceptos no son los mismos y no son, no son lineales. Es decir, la innovación es el fruto práctico al final de la carrera y nos parece que, que la administración tiene que cuidar mucho este canal para asegurar que la inversión que hace en ciencia, que la inversión que hace pública, pueda revertir al final en, en, una, en, una, en unas aplicaciones prácticas. Y, y la última, o bueno, el segundo reto que también nos parece que es, que es bastante obvio, es que hay un un gap, digamos, de tamaño en aquellas empresas que pueden innovar y en las que no. Las grandes empresas tienen recursos, tienen uh, todo lo que hace falta para poder innovar. Lo que les falta a veces es quizá la, la cultura o son demasiado grandes para cambiar modelos de negocio, para adaptarse a las propias investigaciones o innovaciones que ellos podrían proponer. Pero en cualquier caso, las grandes empresas se lo pueden permitir. Las startups que ya nacen con ese carácter innovador uh, es, va, va con su ADN y no van porque sí, porque se dedican a ello. Pero el conjunto de pymes que hay en Cataluña y, y las, las empresas familiares que no tienen ese tamaño mínimo, esos lo pasan mal para tener el tiempo, la capacidad y el dinero para financiar la innovación. Y nos parece que ahí es donde hay un reto muy grande porque en particular en Cataluña este tipo de empresas es un porcentaje muy elevado del conjunto de empresas del país y por lo tanto nos preocupa cómo poder hacer que este elevadísimo porcentaje de empresas que tienen, por ejemplo, menos de 10 trabajadoras, trabajadores, puedan también hacer uh, su pequeño proyecto de innovación, puedan estar al, al tanto, pueden ten, tener un mínimo de estrategia innovadora para poder seguir con, con la competitividad que ahora ya es a nivel global. Por lo tanto, nos parece que que poner el acento en cómo acompañan estas pequeñas empresas que constituyen la mayoría de las empresas que hay en Cataluña hacia la innovación es uno de nuestros retos más grandes, más grande, aparte del que decía al principio, de intentar asegurar que, que después de la investigación somos capaces de llegar a la innovación, que no es lo mismo. Yo, si me lo permitís, lo dejaría aquí y luego ya haríamos más debate y, y preguntas. a Leir Junca, director de Innovación y Emprendimiento del Gobierno de Cataluña por su intervención. Ahora pasamos con el director general del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento, Juan Antonio Reus Montaño. Eh, Toño, platícanos un poco sobre lo que es el Valle de la Mentefactura como estrategia para madurar el ecosistema de innovación en Guanajuato. Muchas gracias, estimado Gabriel, y agradecer también la intervención a, a Luis eh, Yuncal. Eh, fíjate que, bueno, conectando y por eso este símil, ¿no? Este, vamos a llamarlo isomorfismo, ¿no? Esta similitud que existe en la visión de la creación de ecosistemas de alto valor y sin duda reconocer eh, lo que se ha hecho también en, en el gobierno catalán, eh, digamos, con esta eh, sinergia de sus cuatro provincias, ¿no? De esta comunidad eh, autónoma. En, en el caso de, de Guanajuato, un, un estado este, con 46 municipios, eh, integrándose también a una misma visión, a una política que es política pública, denominada Valle de la Mentefactura, visión de, de nuestro gobernador y de esta administración. Eh, sobre todo centrada y de manera muy coincidente en lo que ahorita comentaba Luis, en algunos aspectos eh, enfocados justamente en, la, en, en el tema de, la, de, de cómo puede permear una cultura, ¿no? Como un entendimiento eh, compartido con un tema de... innovación el emprendimiento, sostenidos naturalmente por la investigación, la ciencia, la tecnología, pero también sostenidos por la experiencia empresarial, que, que también eh, permite justamente aspectos eh, tan crudos, si lo quieren ver así como el tema de la monetización de algunas ideas, pero que realmente concreten y solucionen la vida de personas... Eh, sin duda es una característica también en lo que esta estrategia de largo plazo se ha venido planteando. Eh, me gusta mucho porque en la misma manera en que se hace una diferenciación entre la generación de valor y generación de riqueza, eh, entendemos que la generación de valor eh, no está solamente asociada a un tema eh, de lo económico. Hay, hay generaciones de valor eh, también muy ampliadas. Eh, dentro de las... Eh, elementos, factores clave de éxito con los que cuenta nuestro ecosistema, y reitero, de manera muy similar a, a, al caso de los hermanos de amigos catalanes, es que sí tenemos realmente una, una concepción de sistema vivo, ¿no? de ecosistema, esta visión, si lo quieren ver así, todavía muy eh, eh, biológica, ¿no? en sentido de ver cadenas tróficas, de ver eh, organismos, de ver actores jugando roles complementarios. Eh, roles que de alguna manera no deben de ser repetitivos, pero también descubriéndonos como un ecosistema que, que, que ha de alguna manera logrado en las tres últimas décadas una consolidación muy importante. Eh, en el tema de tener eh, a este momento eh, también integrados centros de investigación ¿no? de mucho reconocimiento internacional, eh, enfocados en diferentes eh, ámbitos, ¿no? desde óptica, temas de biotecnología, eh, matemáticas avanzadas, este, solamente por, por citar algunos, pero por otro lado, Tienes eh, parques tecnológicos, que son organismos dedicados justo al tema de la eh, monetización o capitalización de la, de la innovación, justamente producto de las labores de ciencia y tecnología eh, eh, en etapas de investigación básica o investigación aplicada. Pero mucho estos parques en contacto con la industria, para de alguna manera las propuestas que se puedan poner en la mesa innovadoras, eh, realmente puedan resolverle la vida a alguien ¿no? que está eh, de alguna manera comerciando o que está haciendo actividades industriales y que realmente la innovación migre de este estadio de creatividad o creatividad aplicada a un modelo ya de innovación, donde la innovación es una palanca que soluciona, que facilita la vida, que agrega valor, eh, que, que multiplica y, y que abre posibilidades. Creo que algo también a destacar importante en el ecosistema y que para el Valle de la Mentefactura es sin duda un, una característica eh, que lo identifica bien, es un tema de rescatar mucho esta actitud guanajuatense, eh, ¿no? una actitud guanajuatense muy echada para adelante, que entiende muy bien el tema de problemáticas, eh, entendiendo bien hacia retos, eh, una cultura sumamente colaborativa, integradora, eh, una, una actitud que busca aprovechar lo mejor del mundo y brindarle desde sí lo mejor del mundo, lo mejor que tiene al mundo, ¿no? Y ponerlo en función, digamos, de una, una gran conexión. Eh, partimos de una lógica provista por nuestro gobernador en el sentido de que el ecosistema, el ecosistema por naturaleza va a conectar lo que en ocasiones algunas demarcaciones geográficas por naturaleza tienden a separar, ¿no? Entonces, en el caso de los ecosistemas, son puentes... Eh, profundamente biológicos, o sea, son profundamente asociados a una naturaleza humana eh, de, de juntarte. El ser humano, recordemos, y tomo también algunas palabras que mencionaba Luis y que salieron en conversaciones con, con Leir, con Mark y con, y con Carlos, el ser humano por naturaleza es un, es un sistema abierto per se, ¿no? Y somos un sistema porque estamos compuestos de muchos sistemas y aparatos a su vez, muchos órganos, pero somos un sistema abierto, o sea, eh, el humano no puede ser entendido si no es en función de una sociedad en la que interactúa, en la que brinda valor y se alimenta justamente de esta sociedad, ¿no? Entonces, el, el ser humano per se no es un sistema cerrado ni tampoco puede ser eh, considerado como un, un, un sistema ajeno, ¿no? Este, es, es un sistema abierto que necesita del otro para, para coexistir. Eh, partimos nosotros que de alguna manera... Eh, la confianza que se ha venido desarrollando entre los actores del ecosistema, eh, la, la, la confianza sumada a un conocimiento eh, de qué hacemos, en qué somos este, destacados, eh, en qué nos falta eh, de alguna manera poder eh, crear cosas, ha derivado una resultante que se llama experiencia. ¿no? Y esta experiencia hoy es un modelo que, que empezamos a ver cómo, cómo funciona, cómo consolida, cómo grandes eh, alianzas globales, vienen y se quieren establecer no en el estado, eh, algunas eh, ferias o algunos eventos este, de, de, de alcance global, encontrando justamente en este ecosistema eh, una, una posibilidad no de florecer, entendiendo que otra vez eh, los seres humanos que han alcanzado este éxito o que han destacado en esta creación de empresas eh, de base tecnológica, también denominadas startups, y hoy el grupo de las tecnológicas en los principales hubs del mundo, ellos mismos reconocen que de manera, de manera muy complicada hubieran podido llegar a donde llegaron si no hubieran iniciado sus caminos en una región denominada ecosistema, que fuera promotora justamente del, del, del desarrollo, ¿no? Entonces la sinergización es otro tema que nos que naturalmente nos, nos caracteriza mesas, mesas muy planitas, ¿no? Donde puedes tener al empresario, puedes tener al actor, a la gente de gobierno, puedes tener a la sociedad civil participando, atendiendo también las problemáticas de índole social. Este, puedes tener también al que está eh, muy atento a las cuestiones medioambientales, a este ciudadano que de alguna manera levanta fuerte la voz ¿no? por un tema de, de, de sustentabilidad. Este, y naturalmente tienes al aparato de lo académico, al, al, al aparato que está de alguna manera en el músculo universitario, eh, que también eh, tiene esta, esta labor de la, de la reflexión. Eh, este... Este entendimiento en conjunto y este avance y esta evolución, eh, digamos, de la mano, eh, eh, hemos, hemos vivido eh, en Guanajuato una etapa de consolidación, hoy eh, denominada con una identidad, este, que es Valle de la Mentefactura, justamente en este espíritu de, de todos sentidos integrados, eh, muy contentos también de que en este caso el capital privado eh, ha también encontrado aquí un espacio donde eh, ver nuevas avenidas, eh, para un tema de diversificación comercial, este y te das cuenta que en este tipo de lógicas normalmente cuando das eh, es porque estás en la plena certeza de que estarás recibiendo, no, o sea aquí tenemos un programa eh, muy importante eh, que de alguna manera es una iniciativa, no, este más que un resultado que es el eh, la red global de mentores eh, Guanajuato y esta red es justamente la sociedad conectando con la sociedad, brindándole un, un, un profundo eh, respeto a la experiencia, pero también un profundo respeto a esta iniciativa y a esta gran capacidad que el emprendedor este, incipiente tiene. ¿no? Entonces, juntando un tema del, del hambre emprendedora, de este empuje emprendedor sin tantos miedos, pero también la experiencia y esta, esta visión de largo plazo que puede tener un empresario o empresaria ya consolidado. Eh, creo, que, creo que juntando estos elementos con una buena orientación con un interés de lo común porque además hay beneficios palpables para, para ambos eh, creo que también ha venido funcionando bien y se han venido eh, consolidando eh, tenemos también la filosofía de que el gran, el gran error justamente será eh, no equivocarse eh, en, en este camino que, que andamos eh, no, hay, no hay expertos eh, no hay ganadores totales Ustedes lo ven hoy en los ecosistemas, por ejemplo, concentrados en un país como Estados Unidos, donde el capital está migrando muy rápido, ¿no? De California a Texas, por ejemplo. Empresas tecnológicas también buscando zonas donde puedan encontrar mayor rentabilidad o donde el talento esté instalado. ¿no? donde hay una capacidad de recibirlos eh, bien a los talentosos y que haya un tema de calidad de vida, este, y creo que eso, por ejemplo, Barcelona lo ha hecho muy bien, en Guanajuato tenemos eh, un par de, de ciudades también entendidas y, y, y así reconocidas como patrimonio de la humanidad, que justamente conjuntan ¿no? estas grandes posibilidades de crear en un ecosistema, pero también recibir una, un, un abrazo, eh, digamos, de una calidad de vida eh, bonita, ¿no? Entonces eh, para nosotros el, el enfoque eh, en, en Valle de la mentefactura es eh, conectar. Eh, si fuera un verbo, lo que nos define es conectar para generar valor, es, es en, en, en ambos sentidos, no brindar valor recibiendo eh, valor con una orientación clara a materializar ideas. Eh, pero partiendo de problemáticas eh, muy reales, no solamente de síntomas, sino resolviendo problemáticas eh, reales, problemáticas que, que de alguna manera no permitan eh, que las cosas florezcan. Queremos lograr impactos eh, profundamente positivos, este, basándonos en los grandes liderazgos este, positivos, basados también naturalmente en esta actitud este, colmada, digamos, de, de, de, de ganas, ¿no?, de, de, de brindarle al mundo lo mejor que tenemos y trayendo lo mejor del mundo para, para nuestro estado, ¿no? Entonces, al final es compartir una, una especie de esperanza basada en resultados, basada también en posibilidades, y creo que, bueno, esto al final se magnifica en alianzas como la que tenemos con, con Cataluña, en un tema de aprendizajes eh, conjuntos, este tema de reconocer las, las, las capacidades científicas y tecnológicas, pero también el talento emprendedor para detectar dolores, oportunidades, este, áreas por desarrollar, pero también la experiencia del empresariado, pero también la reflexión académica, pero también el gran olfato de negocio del capital, del capital privado y los fondos de inversión. Eh, eh, digamos que, que un poco agrupando la serie de iniciativas y las características que encontramos en, en, en, el, en el Valle de la Mente factura irían más o menos en este en este grupo de, de, de ideas Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de Juan Antonio Reus Montaño, director general de IDEA-GTO, por, por su presentación. Y a continuación vamos a, a abrir el espacio para interactuar con nuestra audiencia. Eh, la primera pregunta, bueno, pues eh, las, la, la ponencia ha estado bastante interesante. Las dos participaciones en donde se resalta eh, la la participación tanto de empresas, empresas diversas, eh, el factor de generación de conocimiento ha sido sumamente importante, la cultura de innovación como este, promueve desde los, desde los gobiernos, desde las instancias gubernamentales, desde la administración pública. Y nuestra primera pregunta va en ese sentido, eh, que tiene que ver con eh, una pregunta para Luis Junca y la pregunta es si... Eh, ¿Tiene Cataluña un banco de patentes provenientes de sus centros de investigación? Para Jan Luka. Pues tenemos... Um, que cada centro de investigación es responsable de, de sus patentes y no tenemos en este sentido una, una unificación de las patentes que se hacen en los centros de investigación catalanes. Así uh, que lo que hacemos es ayudarlos en la gestión de estas patentes, por ejemplo, desde el departamento de empresas se está poniendo ahora en marcha una pequeña unidad que va a dar asesoramiento legal a estos centros para que tengan más conocimiento a la hora de saber en qué momento y de qué forma se debe proteger el conocimiento que son capaces de generar. Lo que hacemos pues, es esto, de acompañar nuestros, nuestros científicos, nuestros centros de investigación, pero no tenemos una, una centralización de estas patentes. Gracias, Luis. Y eh, seguimos con otra pregunta. Adelante. Nos pregunta Anita del Ángel dice: Hola. ¿Cuál es la ruta de entrada a los superpoderes para entrar al Valle de la Mentefactura? Se la dirigimos a Juan Antonio Rebus, director general de IDEA-GTO. Adelante, Toño. Muchas gracias, eh, Gabriel. Fíjate que lo primero que me gustaría es como desmitificar de el concepto que además se me hace válido, ¿no? El tema del de, de superpoder y el primer superpoder sería eh, eh, la conciencia de poder que tiene, que tenemos todos los seres humanos este, digamos que cuando tienes eh, ganas, actitud para poner un tema en la mesa y perseguirlo, pues normalmente descubres las potencialidades que como seres humanos tenemos. ¿no? Entonces, eh, lo primero es tener un tema de profunda actitud. Dos, eh, el tema del Valle de la Mentefactura no es una región, no es una zona geográfica, no es un estado propiamente, sería más bien como una especie de estado mental. Es un tema profundamente actitudinal, donde lo que debes de hacer es buscar conectar con alguno de los otros actores, naturalmente invitar a acercarse con, con el instituto, con, con idea, y también estar cerca ¿no? de lo que está pasando en valledlamentefactura.com, con, con afán de que ahí puedas estar conectando en las diferentes avenidas y alternativas que se tienen. Pero el Valle, eh, el Valle eh, eh, se visita eh, montado en una plataforma que se llama Colaboración. O sea, es un tema de abrirte a hacer con el otro, este, teniendo muy claro tú qué aportas, ¿no? No es nada más un tema de pedir, sino qué pones en la mesa dependiendo del rol que, que tú juegues. Este, entonces, es entender desde qué perspectiva, desde qué rol juegas, eh, jugando específicamente en qué, en qué papel y qué te interesa también de alguna manera obtener. Ya sabes que dice esta frase que no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Entonces, que tengas relativa claridad y si no, naturalmente acercarnos eh, para poderte integrar con la red, con el sistema estatal de incubadoras, por ejemplo, que tenemos, y que puedas tener un poco de mentoría y acompañamiento para determinar, y luego de ahí, como dicen aquí los amigos españoles, a por ello, ¿no? Este, a, a lograrlo y a, y a, y a conseguir este, este tema de conexión. El, el, el valle no tiene puerta, este, está permanentemente abierto. Eh, bueno, muchísimas gracias, Toño. Agradecemos mucho tu respuesta. Y nos pregunta a continuación Ale SQ. Dice, ¿cuáles son las ventajas de colaborar en un, con un ecosistema? ¿A ¿Quién responde? Ah, perdón. Para, para, para Toño Reus. Mira, en esta ocasión me gustaría a mí escuchar el saque que tiene Luis porque la pregunta se me hace también muy importante para, para ellos y con mucho gusto yo concluyo. No, es, es muy básico y a veces yo, yo siempre creo que, que, hay, hay, que, hay, que o sea, hay que ser moderado con, con, con las teorías muy, muy basadas en la confianza porque a veces parecen muy humo, ¿no? digo, digo yo, pero es que es fundamental. O sea, cuando... Nos, nos hablan de, de ecosistema, de comunidades, de, o, o de esa metáfora que decía yo antes de la 4L que promueve la, la Comisión Europea. Pues lo, el sustrato de todo esto es la confianza. Y sin confianza es, es imposible que, que, que podamos hablar de ecosistema y que podamos hacer la mayoría de las cosas que hacemos uh, en Cataluña o en cualquier otro ecosistema que sea uh, líder en el mundo. Y, y en este sentido... <coughs> ahora, Uh, la confianza primero hay que darla, ¿no? hay que otorgarla y, y, y por lo tanto uh, aquí el más responsable, porque quizás es el, el, el elemento más estable que hay de, de la ecuación, es la administración. Y, y la administración tiene que tener esta vocación de primero uh, intentar dar, intentar acompañar, intentar uh, ser el, el, el más generoso y, y a partir de ahí se construye una dinámica en que si la administración da, pues las empresas se sienten um, confortables, también luego se, se, se comprometen más y van apareciendo un, un, una lista de digamos de, de, de buenos indicadores de cómo la, los actores hacen las cosas de forma que se va retroalimentando y ya está un punto que esto ya um, define la cultura empresarial o la cultura de relaciones entre, entre actores. Y por lo tanto... Lejos de ser solo una entelequia, digamos, de que la confianza es la base del, de, de la prosperidad económica, uh, esto es muy palpable uh, y, y yo creo que es... Que es, es uh, bueno, de hecho hay un, hay un libro muy, muy interesante, no me quiero la... discúlpate, pero hay un libro súper interesante de, de unos autores que, que ganaron el premio Nobel, creo, eh, que es uh, Why Nations Fail, de Daron Acemoglu, que... Al final lo que dice fundamentalmente, y perdonad la brevedad y por lo tanto la, la que me, me salto matices, que es que los estados, las regiones que más uh, bien pueden desarrollarse son aquellas no que tienen mucha extensión ni que tienen mucho dinero o que tienen una posición logística privilegiada, sino aquellas que son capaces de constru construir instituciones de calidad y que generen confianza. Y ya está. Este es el secreto de prosperidad económica. Y parece un poco naif, pero es la realidad. Muchas gracias, Luis. Y bueno, continuando con esta pregunta, Toño, eh, ¿cuál es tu punto de vista acerca de cuáles son las ventajas de tener esta colaboración en el ecosistema? Mira, justo complementaría varias de las salidas que brinda, que brinda Luis en esta visión de largo plazo. O sea, el ecosistema lo primero que hace es conectar. Y gracias a conexión obtienes lo mejor que cada uno de los individuos puede poner en la mesa. Y eso ya te habla de objetivo común. Y entonces al hablar de objetivos comunes hablas de trascendencia. O sea, hablas de perseguir alguna serie de elementos eh, que, que, que, que gozan de, de tener mayor peso ¿no? en, en, en lo que van a ser las realidades posibles. Eh, creo que también un ecosistema te permite alcanzar eh, lo que yo separaría en dos conceptos distintos. Complejidad. Y, y, o sea, la parte compleja y la parte complicada, ¿no? Este, para no, no confundir a, a, a la audiencia. Creo que tener un ecosistema te permite alcanzar eh, logros, metas, proyectos más complejos. No me refiero a complicados, complejos. Es decir, que la interconexión entre las áreas eh, de alguna manera produce alternativas de mayor valor, ¿no? Produce alternativas que de alguna manera. Eh, eh, son, son más diferenciables, son más deseadas, este, gozan de una vida en el mercado también de mayor, eh, de mayor alcance, y esto no se hace solo. O sea, normalmente en la integración eh, y en la armonización interdisciplinar eh, de actores, no es, no es un tema solamente de, de eh, multidisciplina, no es tener muchas disciplinas, es tener un tema interdisciplinar donde se dan conexiones reales, orgánicas, y ahí se abren eh, nuevos campos. Reitero, esto solamente ocurre en espacios donde se brinda esta cultura de dar y recibir, eh, en, en culturas que te dan también un tema de marco jurídico garantizado, donde la gente se insegura, eh, tranquila, puede proponer, eh, puede crear eh, eh, con, con mucha tranquilidad y visión de largo plazo, este, y naturalmente, no eh, que haya mucha confianza. Este, pero que también haya conocimiento de quién es el otro, o sea, quién soy yo, quién es el otro y cómo el otro reconocerle que puede hacer muchas cosas mejor que yo. Y es justamente ahí donde te abres, una innovación abierta, te abres a una disposición de, de mejorarte, pero también aprovechar lo mejor del, del otro. Muchísimas gracias, Toño, por tu participación. Y, bueno, a continuación tenemos una pregunta bastante interesante que tiene que ver cómo eh, se hace el monitoreo de eh, los ecosistemas de innovación. Eh, la siguiente es para Luis. ¿Cuáles son los indicadores más relevantes en Cataluña para el monitoreo del ecosistema? Aquí hay un, un, un indicador que, que nos parece... <coughs> útil en la medida que la mayoría de rankings se utilizan, que es eh, la cantidad de, de recursos empleados en, en investigación e innovación en relación al PIB de, del país. Y aquí estamos uh, estancados en los últimos años a nivel catalán. Nos parece que es un indicador útil, pero que no... Bueno, que tiene muy, o sea, muchas perspectivas ocultas, digamos, porque no es sobre todo o sea, el dinero es muy importante y aquí lo discutimos bastante a menudo, que es muy importante la cultura y los intangibles, pero alocar bien el dinero, ¿no? invertirlo donde toca, también. Y en este sentido me remito a, un, a, a, a ese argumento que os decía antes, que, que me parece que no es, bueno, me parece, no es lo mismo el dinero que se invierte en, en investigación que el dinero que se invierte en innovación. Y si no aseguras que, que hay mecanismos que acompañen esa investigación hacia la empresa, hacia el mercado, uh, puedes invertir muchísimo en relación al PIB en, en investigación, pero tener muy poca innovación. Por lo tanto, en este sentido es un indicador útil, pero que tiene sus desventajas. Uh, las otras ratios que, que son evidentes son el número de patentes que, que tenemos de, de las universidades o los centros de investigación. Y otro, uh, también nos parece un, un, un indicador muy útil, es el uh, número de empresas o de startups básicamente uh, que tienen un componente tecnológico importante y también el número de, de grandes empresas que tienen sus uh, centros de investigación en Cataluña. Muchísimas gracias Luis. Eh, y, bueno, pues pasamos eh, sin duda un tema sumamente importante y relevante, saber exactamente la importancia y la relevancia de cada indicador y lo que nos dice eh, en cuanto a innovación. Lo que comentas es sumamente interesante para poder centrar la discusión sobre cómo monitorear y cómo evaluar de forma precisa el desempeño de un, de un, de un ecosistema de innovación. Y, bueno, pasamos a, a la última pregunta eh, que nos hace Felipe Hernández, nos dice, ¿cuáles son los beneficios tangibles que brinda un ecosistema desarrollado a la sociedad? Le damos la palabra a Toño Reus. Adelante, Toño. Gracias, Gabriel. Fíjate que creo que una función que cumple un ecosistema, yo creo que Luis estará de acuerdo, eh, un, un ecosistema por naturaleza es un gran amplificador, ¿no? Este, Pero algo que también creo que hace muy bien es que no es un, no es un amplificador simple, o sea, eh, te ayuda a magnificar eh, la, la, lo que se realiza, pero normalmente el propio filtro que te mete el ecosistema eh, te ayuda a que lo que se amplifique y se dé de conocimiento sea lo bueno, ¿no? sea lo que funciona. En la mayoría de las ocasiones eh, el propio ecosistema cuida de sí mismo. ¿no? Entonces cuando detecta incongruencias o modelos de negocio, como pasó alguna vez con alguna startup global ¿no? que levantó muchos millones de dólares y realmente estaba basada solamente en un pitch, ¿no? que no había un sustento científico atrás. Bueno, el propio ecosistema articula como una red inteligente para moderar eso. Entonces creo que el beneficio eh, primero es un tema de ser, el ecosistema se vuelve altamente selectivo, es, es, un, es un ente vivo conformado por seres vivos, que somos las instituciones luego las personas. Eh, creo que otra de las grandes eh, oportunidades es, que te eh, facilita eh, conexiones aceleradas, eh, algo, algo que, que reconocemos nosotros como factor clave de éxito es la conciencia del, del recurso tiempo, y en estos, eh, en estos momentos, en esta era que vivimos, más que nunca nos damos cuenta eh, que, el, que el único activo real este, con el que contamos eh, es el tiempo, es, es, es, un, es un recurso que además es, es, es no no recuperable, eh, y creo que un ecosistema lo que te ayuda es justamente a cortar las brechas, ¿no? este, No nada más de distancia, sino también en tiempo. Tiempo de validación de una solución, tiempo de acercamiento a un mercado, tiempo de recuperación de algún tipo de inversión para fortalecer tu iniciativa, tiempo de expansión de la solución en el mundo, tiempo de retroalimentación para que esta solución se mantenga vigente y permanente, este, etc. ¿no? Entonces, algo que te permite es... Eh, eh, es un poco el mismo beneficio eh, que sería el tema de la, de la tierra fértil, ¿no? Tiene que ser esta, este, este entorno. Eh. Entonces, yo, yo haré una analogía muy simple, que sería, ¿cuál es el beneficio de vivir en un entorno favorable, no? Eh, ahora definamos qué actividad realizas para ver cuál es el entorno favorable que necesitas, ¿no? Te dedicas a la, a la agricultura, busca una región que tenga un, un entorno, un ecosistema, un clima, una tierra, eh, un grupo de personas, ¿no? Clusters, cercanos, eh, etcétera, proclive de alguna manera a lo que tú quieres desarrollar. Oye, me muevo en el sector turismo, ok, busca una zona que tenga también, ¿no? Entonces tiene que ver con, con, este, con esta gran posibilidad de, de fortalecerte y de aprovechar lo existente. Eh, desde una lógica clara de saber eh, dónde estás parado, qué buscas eh, para que puedas obtener los mayores beneficios de justamente en este entorno que, que, que te mueves, ¿no? Este justo aquí el Valle de la Mentefactura lo que busca hacer es visibilizar en primera, en primera instancia, este, interconectar y después ya es una lógica de, de concretar, ¿no? De brindar posibilidades de concretar eh, las, la, la, las ideas. Eh, llevadas a proyectos y los proyectos llevadas a soluciones y soluciones que se mantienen de alguna manera en una mejoría permanente. OK. Agradecer mucho el mensaje de Juan Antonio Regus. Y, eh, bueno, para ya finalizar, solamente eh, preguntar a Luis Junca si tiene algún último comentario que quisiera compartir con la audiencia. Sí, uh, mira, justamente hace poco uh, hicimos un viaje a, a Finlandia donde intentamos copiar o aprender uh, de, de su ecosistema de innovación y creo que hay un mensaje que, que me gustaría compartir, que, que va en la línea que han comentado antes, que es igual de importante que decía que es importante alocar bien los recursos, digamos, no garantizar que tenemos recursos para financiar investigación, para financiar innovación para financiar la transferencia de conocimiento hasta el mundo privado, hacia el mercado. Esto es fundamental, pero también lo es la cultura. Y aquí hay, creo, un mensaje que es la innovación hoy va, más que nunca, vinculada a una visión global de, del mundo y de las empresas y de los sectores donde viven estas empresas. Porque ya no hay, diría que ningún sector que se libre de esta competencia y de esta mirada global, y por lo tanto, en la medida que seamos capaces de construir estos ecosistemas que ya nazcan con esta visión global, y esto quiere decir desde la lengua que hablan estos equipos, en las empresas, en, las, en la administración, por ejemplo en Finlandia, a todos los equipos que había allí hablaban siempre y de entrada en inglés, y a cada país lo adapta como pueda. Pero uh, es significativo que en un país tan pequeñito como Finlandia sean capaces de tener uh, esta visión global tan dentro de su ADN. Uh, nosotros, como hablamos una lengua que ya es internacional de por sí, como es el, el español, um, y, y aquí en Cataluña, que también estamos haciendo esfuerzos para cada vez hablar mejor el inglés, um, esto lo tenemos ya bastante adquirido, pero va mucho más allá del idioma, también es... Uh, las nacionalidades que tenemos aquí, cómo somos capaces de atraer el talento. Y, por lo tanto, este, el mensaje que quiero trasladar es el de la importancia absoluta que tiene una, una visión global en el mundo de la innovación desde sus raíces, desde cuando formamos a nuestros uh, niños en la escuela hasta, por ejemplo, cuando formamos equipos de investigación en, los, en, los, en las universidades o cuando creamos los equipos que son los founders de las empresas que se constituyen en Barcelona. Todo esto tiene que tener, desde un principio, una visión profundamente global si queremos tener innovación de impacto global. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Y damos la palabra a Toño para que nos dé un último mensaje de cierre. Gracias. Muchas gracias, eh, Gabriel. Eh, fíjate que la intención sería también eh, invitar ¿no? a, a todos los que nos siguen en, en, en Europa, en Cataluña, en México, aquí en nuestro estado, eh, que lo primero y lo más importante para participar eh, en un sistema, en este caso ecosistema de innovación y emprendimiento, es tener conciencia de que eres parte eh, conformante de algo, de algo superior a ti, pues, o sea, que por más destacado que seas, perteneces a una red superior, ¿no? Este, eres, eres parte y como parte necesitas eh, del otro y el otro necesita de ti. Tener esta, esta humildad eh, de escuchar, esta humildad eh, de aprender, eh, de conectar y también de poner al servicio lo que tú haces eh, muy bien. Eh, creo que algo que se está realizando bien en el, en el Estado por esta visión encaminada por nuestro gobernador es entender al valle de la mentefactura como una segunda piel, ¿no? Es, es, es una segunda piel eh, que tiene Guanajuato y que permite que de alguna manera todos nos sintamos parte de, de, de, de, de algo, ¿no? Parte de lo mismo con una visión colmada de un futuro posible. Este, y creo que eso nos debe, nos debe de, de, de acercar también a estas conexiones eh, que, como bien lo dice Luis, son conexiones eh, globales, pero que también deben de fortalecer la conexión al interior, este, de manera endógena también permitir que nos fortalezcamos mucho al interior para poder brindar eh, eh, al aliado internacional lo mejor que tenemos en, en procesos de sinergia. Lo más grande, lo más grande que se haya eh, logrado nunca eh, fue en equipo eh, y yo creo que sería uno de los primeros sinónimos que tendría un ecosistema, una profunda conciencia de equipo y en esta misma lógica eh, quiero aprovechar ahorita este Cierre para, reitero, agradecerte, Luis, tu tiempo, tu experiencia, este, tu buen ánimo, invitarte y comprometerte aquí al aire de que tengamos otra charla más, porque nos quedamos cortos, eh, nos gustaría hablar sobre proyectos específicos, algunas experiencias que se han llevado, y también eh, reiterarle y mandarle un abrazo fuerte a nuestros amigos, a Leir, a Mark y a Carlos, por su empuje, sus ganas, y eh, que estaremos naturalmente con, con sorpresas eh, en 15 días, ¿no?, este, nuevamente una, una charla en este encuentro con el ecosistema catalán de Valle de la Manufactura. Un, un abrazo eh, grande y gracias por compartir lo más valioso que es, que es este, tiempo, este tiempo común. Pues, nada, gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí. Y, y sí, sí, yo uh, dispuesto a a ponerle más tiempo que estoy de acuerdo con esta reflexión sobre la importancia del tiempo pero sí sí yo, yo para mí es un placer hacer este tipo de, de colaboraciones y a través de, de la delegación del gobierno pues vamos a intentar seguir con esta relación perfecto pues muy buenas muchas gracias a los participantes a los ponentes y bueno, pues este fue el primer, el arranque crossover de ecosistemas de innovación y emprendimiento. Estaremos acercando cada 15 días expertos de Cataluña y Guanajuato, donde se van a abordar temas como el Deep Tech, Universidad de Empresa, la relación univers universidad de empresa, la innovación, la reactivación económica, entre otros temas muy interesantes, como ya comentaron los ponentes, el tener un acercamiento global de los ecosistemas es sumamente importante y bueno, pues este espacio es para eso. Agradecemos muchísimo a Luis Yuncá, eh, director de innovación y emprendimiento del Gobierno de Cataluña. Agradecemos muchísimo la participación de Juan Antonio Herrero Montaño, director general de, de, de Idea GTO. Y también a, a agradecer muchísimo a la delegación. De Cataluña, uh, el mensaje de Leir Daván. Pues muchas gracias y buenas tardes. Eh, seguimos eh, en 15 días con la transmisión.